No, nosotros no sabemos decir qué fue porque eso fue a las 2 y 45 de la mañana y esta, y todo el mundo se levantó con el impacto de los tiros y esta mañana cuando nos levantamos eh, que yo vengo saliendo de ahí de mi casa, la muchacha que vive aquí me llama y me dice María venga a ver y cuando yo vengo me dice mire que fue a la casa que historia tirotearon y yo le digo, ¿cómo va a ser? Dice ella, sí, entonces lo que nosotros no nos explicamos, el por qué, porque estas son gente ahí vive una pareja de esposos jóvenes con dos niñas pequeñas que no tienen problemas con nadie. Eh, nosotros vivimos, esa es mi casa allí adelante, que también, yo vivo aquí desde el 91 y mi familia, todos vivimos por aquí, y gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con nadie, con nadie, con nadie. Entonces, eso es lo que no nos explicamos: el por qué, qué fue lo que pasó, de dónde viene eso, si no hay motivo para eso, si ni ellos tienen problemas, ni nosotros tengamos tampoco. Ninguno de nuestros familiares tiene problemas. Ay, no, no. No, nosotros somos todas mujeres, aquí vivimos, cinco hermanas somos que vivimos aquí, y somos cinco mujeres nada más. <risa> Entonces, ¿no sospechaste de alguien? De no, persona? no, no, de nadie, de nadie, de nadie. Nosotros ni sospechamos ni nos imaginamos de nadie, ni por qué. Ese es un rompecabezas que tenemos, ¿por qué? ¿A quién buscaban? Si nosotros... Nos hemos quedado todo el mundo, incluso tú ves que la gente por aquí dicen que esta calle no parece que es de un barrio, porque por aquí todas las gente que viven por aquí son gente que trabajan. Y tú ves que la gente dice, ay no, estoy aburrido, porque por aquí no se escuchan eso. Primera vez que eso sucede por aquí, por este sector. ¿Cómo fue? ¿Cómo ¿A qué hora fue? A las 2 y 45 de la mañana, porque todo el mundo se despertó. ¿Las autoridades policiales han pasado por aquí? Ellos pasaron esta mañana, pasó la policía y recogieron, ahí recogieron no sé cuánto, como tres o cuatro casquillos de balas recogieron ellos ahí. Pero ellos lo único que dijeron fue no, fue a la casa equivocada que le tiraron. Eso fue lo único que ellos dijeron.